Es más a nuestro compañero Ariel Núñez, quien tiene la responsabilidad de hacer ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Saludos hermano y bienvenido. Saludos Víctor, Sergio y a todos esos fieles televidentes de este espacio. Cinco minutos en contacto con los deportes. Mira Víctor, aquí, aquí hay que el papá de los deportes, que hay que sí si yo que de los deportes, dos de deportes. Eh, Va, va sí. a ponerle un nombre a Ariel. No, no, no, no, no, yo tengo El terno, el terno el deporte, Ariel, que No, yo tengo <risas> el nombre de contacto diario. Ah, favorita. exacto. Ay, Eso es ay, sí. Exacto. Eh, miren, en las grandes ligas, eh, 16 latinos entre los finalistas al guante de oro. Y eh, así es, hay pocos dominicanos que están como finalistas si sí, hay un, un uno que está bien incómodo, que ha salido a criticar y a hablar. Es bueno. el boricua Yadiel Molina. Está criticando que no fue finalista para ser elegido para este guante de oro. Y dijo que él es el mejor. Así mismo, palabra de él, en su cuenta de Twitter, dijo que él es el mejor y acusa a grandes ligas. Oye, ¿dónde está Yadiel? Acusa ay. a grandes ligas. Está peligrando su, su, su, su entrada al Salón de la Fama. Que, no él, no quiere, que él no quiere que empate con Johnny Bash en 10 guantes de oro. Fíjate oh. que él lleva 9. Sí. Ah, por eso y es no, el Exacto, por eso que se siente así, porque quiere estar en empate con Johnny. Y él está buscando por lo menos dos años más de contrato en Grandes Ligas, que él no quiere retirarse. Y tú sabes que ahí le bajan un poquito los números sí, a, sí, sí, a, a, sí. a este telar. Este receptor Boricua hoy continúa la serie mundial a partir de las 8 de la noche eh, Walker Buller se enfrenta a Charlie Morton un gran duelo de picheo este juego si yo apostara y, y eso me fuera un juego a, a menos porque son dos estelares lanzadores que estarán lanzando esta noche Nelson Cruz fue galardonado con el premio Mavin Miller eh, sobre este premio lo, lo da la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Esto es como el jugador más respetado, el tipo que domina más en el terreno, eh, eh, el padrote, se podría decir, eh, en el terreno de grandes ligas fue el, el dominicano Nelson Cruz, que ha atado este año muchos premios. Eh, y, también sí, se, y también se y también se reconoce por los aportes que le hace a su pueblo en la República Dominicana. Vladimir Guerrero visitó ayer al ministro Francisco Camacho, Darán eh, una alianza ahí sobre estratégica, una, una alianza estratégica para estar dirigiendo charlas de formación deportiva por todo el país. El señor Vladimir Guerrero, mira, nunca lo había visto involucrado en la política eh, y este año en la campaña, estuvo ahí apoyando el partido que está en el gobierno y míralo ya donde anda, ya está preparando algunas actividades para ah. estar informando sobre el deporte. Una buena iniciativa de Vladimir Guerrero, dice que estará también por todas las escuelas informando y dando esa charla que necesitan esos atletas, esos jóvenes que quizás no, no se, ven, ven las cosas muy lejos y las tienen cerca. Y con una mano amiga de este, de este señor, Vladimir Guerrero, que surgió de, de menos a más. Y mira dónde está hoy Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. El Lidón sigue calentándose, siguen llegando los refuerzos de ambos equipos. Ahí está ese, ese refuerzo de los gigantes. Mire Sergio, Steven dato No, pero... Eh, un, por veterano, cuerpo, un, veterano, un veterano. Por, por, por cuerpo gana, sí. Por... No, es no, sí. Un veterano de 33 años. Ándala, aquel... no, Es que, en la, la, estuvo... sede de, es que no. la sede de los gigantes Batallín en estar eh, No, En el oh, asilo de Asia. No. Las, un asilo, no, no, un veterano. <risa> mira, mira el físico. Ese, oh, mira el físico. Este puede jugar primera base también. Oh, estuvo, se tomó su cafecito en grandes ligas. Okay. se tomó su propis... cafecito bueno. No fue tan bueno, fue de pasada, ¿sabes? Fue de lo que te dan. ¿Quieres café? Eh, no. Sí, tengo chin, tomes un poco. Llegó, llegó, no llegó no a cobrar, no llegó a cobrar. Creo, creo que cobró poco. También un lanzador <risa> de 28 años, eh, de nombre Montana, Durapau. se tiene que ser un brasileño, porque el apellido Durapau <risa> es un lanzador de 22 años, 28 años y sigue eh, ya preparándose los demás equipos con su refuerzo. Agradeciendo como...